Pues ya está. Así ¿Ah, puedo hacer chistes. <risa> vale. <risa> bueno, pues vamos a... Eh, perdona, ¿eres animador 3D, 2D o...? Tengo un estudio 3D. Un estudio 3D, que utilizáis Maya... Maya. Vale, ¿utilizáis algún tipo de animación 2D, no...? Nada. Digo, para saber... La idea es sí, producir una serie en 2D. Vale, venimos, Pero venimos de 3D. Vale, vale. ¿Y conoces, por ejemplo, eso? Tube Pain o no? Toon Boom... Las, ¿Tun boom? las, las sí, opciones que hay para eso. Vale, <risa> okay. Toon Boom, ah, perfecto. Okay. Okay y tú utilizabas Tumbo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues vamos al, al lío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto es Blender, que es un programa 3D, ¿de acuerdo? Que vale para hacer 3D normal de toda la vida y todo esto. ¿De acuerdo? Eh, entonces, lo que pasa es que eh, empezamos hace tres años a desarrollar una herramienta para hacer animación 2D dentro de un entorno 3D. Pero animación pura 2D, no importar cosas, no, no. Dentro de Blender hacer una animación 2D puro. de pura ¿Eh? ¿También lo uso gratuito? Sí, sí, sí, es todo, está aquí dentro de esta herramienta y es gratuito. Entonces, no sé si conoces, ¿conoces el, el corto de giro nada, ¿no? Vale, solo te pongo un par de ejemplos para que, porque voy a abrir archivos para que veas un poco que están hechos con eso. Entonces, eh, bueno. Este no es el corto, esto es otra cosa, para que entiendas un poco así, en un solo... Esta es una animación 2D, requerando una animación que me gusta mucho, que es de Kairos. Eh, entonces, eh, la gracia es que todo está en todo un entorno 3D, pero esto, es, esto está dibujado aquí dentro, no está importado o lo que fuera. Y la gracia de tener un entorno 3D es que puedes, eh, puedes utilizar pues, ciertos efectos, ¿De acuerdo? Del 3D para combinar y todo esto. Bueno, entonces, eh, la idea... Ah, sí, el corto de giro es este? ¿Eh? ya, ya se me ocurrieron varias preguntas. Ya. Entonces, el, el corto de giro, de, ¿de acuerdo? No te lo pongo entero, son dos minutos y medio, está online, se llama giro y pones giro, blender dispensil y aparecerá. Vamos un poco al tomate porque quiero poner un par de planos para, para que veamos un poco... Porque son archivos que voy a abrir después para que veas eso que están hechos aquí realmente y cómo están hechos. Y todas las preguntas que tengas, según vaya viendo, tu dispara. ¿Dale? ¿Cómo controlas la profundidad, por ejemplo? Eso ahora te lo voy a enseñar. Bueno. En el... es el... el grosor de la línea también. Varios planos. Entonces, voy a poner un par de planos más. Ok. Ahí está. Ok, y yo digo, este corto lo puedes ver online, con sonido bien y todo el estreno. Es una especie de tráiler, más que un corto en sí. Bueno, entonces, ¿qué es Gris Pencil exactamente? Pues Gris Pencil, de acuerdo, es una... Tú cuando pintas, de acuerdo, lo que estás pintando es son... en realidad son como vértices, okay. de acuerdo, en, en el espacio, ¿okay? que tú puedes tocarlos okay. como si fuese un vector. No, es para, no ¿Para llega a ser un sentido. vector, es, es, son vértices como una geometría, Es, vértices, geometría, es geometría, lo que pasa es que encima de ese, de ese vértice se, se pinta un, una línea OpenGL. ¿eh? Esto tiene sus propios UVs, puedes texturizarlo, puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, la cosa es, eso está ahí. Entonces, ahora, Claro, para, para ir simplificando un poco, es decir, ¿qué puedes hacer con esto? Desde animaciones que puedan, que puedan parecer eh, meramente en eh, 2D, ¿de acuerdo? Como esto, tienes aquí al zorrito, esto es un objeto que tiene sus capas, ¿ok? Como si fueran sus claves de animación, y todo esto está hecho en un entorno 3D. De acuerdo, en un entorno 3D, entonces, y gracias a que esto es un, un, son geometrías, son vértices, ¿ok? Yo puedo coger esto, utilizando deformadores clásicos como en Maya me habías dicho, como el Proportional, no, el Soft Selection, ¿ok? Que, entonces, y rotar esto, o, y deformarlo en un espacio 3D me encanta okay, en, en, en esto, porque es geometría de verdad, entonces claro ¿cómo controlas tú dónde pintas o todo ese tipo de cosas? por ejemplo, este es un objeto 3D que yo lo roto ¿de acuerdo? esto yo lo roto, le doy la orientación que quiera, ¿vale? entonces ¿qué pasa cuando estás así? ¿cómo, cómo detecta esto, cómo pinta? ¿vale? esto es un objeto que tiene su eje Y, su eje G, G, Z no sé qué. entonces a la hora de pintar yo elijo draw, ¿vale? Voy a hacerme una capa nueva. Y entonces a la hora de pintar, yo digo, oye, por favor, píntame solo en el eje y de esto. Entonces es como si fuera un plano. Entonces si yo le pinto aquí unas cejitas, ¿vale? Eh, eso se queda ahí. ¿Que descansa sobre la jubilación? No, es sobre el plano. O sea, como si pinto plano? aquí. Es decir, ah, es sobre. Ya. Ya, ya o sea, es como si fuera un plano virtual que no ves, sí, de sí, acuerdo, sí, sí, sí. pero tú puedes desactivar eso, por ejemplo, yo digo, no, no, es que quiero utilizar, no quiero que esté en ese plano, quiero que sea con respecto a la cámara, de hecho, vamos a hacer algo así, digo, pinto algo aquí y eso ahora está según a la cámara que yo lo había pintado, es decir, yo hago aquí y, uy, había hecho ahí, vale, ves, en el este, pero claro, lo más usual es elegir, eso, para que no liarla, porque si no sí, sí, sí, se te Claro, claro, que se, se te puede complicar la cosa. Entonces, tú puedes hacer esto, puedes hacer ciertas cosas como, por ejemplo, eh, otros tipos de looks, esto es como un poco más acuareloso, sí. ¿de acuerdo? Pero o sea, sigues trabajando un poco con la concepción de yo quiero hacer algo 2D, meramente 2D, sin que parezca 3D, ni cámaras, ni líos. ¿Cuál sería el siguiente plan, el siguiente nivel? ¿No? Es empezar a introducir ciertos elementos 3D porque aportan algo que no lo puedes hacer de otra manera. ¿No? O es más fácil. Entonces, sí, sí, sí. en este caso, por ejemplo, eh, tengo este ejemplo, este, el de la chica. En este, ¿de acuerdo? Yo lo que tengo es una animación que está hecha con Gris Pencil, con sus claves, sus capas y todo eso. Y ahora, todos estos elementos son 3D y las partículas que salen son 3D vale, entonces esto es geometría, esto es con, con líneas, trucos de 3D vale, pero en el modo de render tú lo ves Ah, el propio render que lo... o sea, ya, ya te lo está enseñando eso, con, el, con esto Entonces aquí ya es, vale, ya tengo mi 2D puro pero empiezo a añadir ciertos elementos 3D porque me viene bien, ¿eh? bien. ¿cuál sería el siguiente paso? empezar a jugar con un poco con el multiplano de acuerdo con el multiplano que sería eh, tacatá, esto no esto eh, all giro no por ejemplo ahora si yo cojo este archivo de acuerdo cojo este archivo y digo play de acuerdo tengo aquí mis elementos y esto en realidad lo que es es yo tengo este Gris Pencil con pues una emoción, tengo todo Gris Pencil con el objeto de los soldados y ciertos elementos en 3D para jugar un poco con, esta, con la cámara, por, con por un poquito de profundidad no, es 3D también? Claro, eso es 3D A ver, lo puedo ver Tengo una pregunta acerca del De acuerdo, y algunas líneas de Gris Pencil puestas ah, para pintar por encima okay. para darle el look de esto Entonces, ahora, por ejemplo, pero claro, esto es un objeto en 3D a veces solo quieres hacer cosas simples como aquí ¿no? que tienes esta animación vale, eh, entonces esto es un, un gris pencil unas partículas en 3D y, un, y una esfera para simular el, el este y el último plano el último archivo así para enseñar es este último plano este plano que va hacia atrás de acuerdo y aparecen todos los elementos el agua ahora aparecen unos árboles y todo esto vale este claro, ya si quieres algo en plan full este es un archivo un pelín pesado porque claro están todos los elementos y aquí por ejemplo en este archivo ya se ve digamos ya digamos todo el 3d en su Gloriosa plenitud me refiero en el sentido de yo tengo los personajes ahí, este es mi escenario, de acuerdo, pongo ahí esto, me ubico la cámara y aquí se va viendo como la cámara y ahora empiezan a crecer todos los arbolitos. De, de, de, de, de, para estar ahí. De acuerdo, aquí en el. en el final. Y estos son latis para deformar porque claro, eh, solo tenemos 4 o 5 árboles y todo lo demás deformados, con sí. látices o cosas de ese tipo, y básicamente es eso. Puedes hacer cosas como esta, por ejemplo, coges la luz y retocar la iluminación, de acuerdo, para, para hacer esto. En el futuro lo que, queremos, o sea, lo que queremos hacer es que los Gis Pencil arrojen sombra, realmente, del sí. este. O sea, algo parecido como lo que está haciendo aquí, vale en este lateral pero esto es un truco esto es un truco porque he puesto unos planos en geometría detrás para, para hacer el este pero es un poco la, la idea sí, sí. vale entonces claro tú puedes tocar eso o puedo seleccionar eh, este de aquí cambiarle un poco el color porque me, me interesa ver otro otro eh, otra, otra variación puedo jugar con la luz si la quiero mover de sitio bueno para jugar con, con todo eso Okay. O, por ejemplo, hay trucos, trucos guarros, que es, eh, tengo aquí eh, un mate painting, esto, que está entre medias de, de esto, ¿por qué? Porque no me gustaba cómo quedaba esta integración. Entonces, pues hice un plano entre medias con mate painting, como funcionaba, pues, bueno, los trucos para eso. Entonces, claro, muchas veces... Trabajar en 3D está muy bien en un entorno 3D, como en este ejemplo que tú tienes aquí tus elementos, tus nubes, en 3D esto es Gris Pencil, tienes personajes, te acercas con la cámara y perfecto pero muchas veces trabajar en 3D es un horror para un animador 2D porque... Porque lo que quieres como animador 2D es hacer un dibujo, concentrarme en otro dibujo, en otro dibujo, en mi canvas 2D y no estar preocupado de buscar mi personaje por la escena, porque se está moviendo mucho o lo que fuera. Entonces, ahí tienes otro, otro enfoque, otro approach. Ya me salió eh, por ejemplo, en este plano, bueno, tenemos Onion Skin, por supuesto, además puedes seleccionar qué frames quieres ver del Onion Skin de acuerdo de pues elegir de los que quieras entonces en este caso en este plano donde se le rompe el jetpack aquí hay un movimiento de cámara un poco complejo que gira y hace así pero aquí básicamente la cámara no se mueve es, es todo mentira en el sentido de que si desactivamos esto es es un plano eso es un, está animado estático Simplemente está en ese plano y se mueve para allá, sí. ¿de acuerdo? Entonces, lo un... aquí el truco es... es que lo que se gira es el entorno, o sea, ahora se rotará ¡Ehh! al frame haciendo el truqui porque ahí es un poco elegir por dónde quieres estar jodido, en este caso digo, yo quiero animar de acuerdo, esto lo animó, lo animó un animador muy bueno que se llama Javier vale Entonces él lo que quería era no me metas cámaras en 3D ni nada Yo quiero animar un frente a otro Y entonces bueno, pues vale, voy a coger el escenario Y ya me hago el truco este, de acuerdo Entonces, hay a veces que te viene bien, como el de Zeppelin, tener todo en 3D de verdad Porque el momento de cámara va a ser mejor Y otras veces solo quieres ñapear Cualquier objeto en 3D, pues yo puedo coger digo, pues mira, lo duplico, me lo pongo aquí y me lo duplico y me estoy haciendo me hago aquí un pequeño ejército con esto vale en, y esto le puedes aplicar ciertos filtros y, y cosas por ejemplo modificadores básicamente el mío concepto de modificadores o de un nodo vale pues uno que hace corrección de color de acuerdo a la a esto ok o por ejemplo tenemos uno que es para hacer un, simular un poco de blur o de desenfoque de acuerdo en, en esto o o, o inventos, que estos son, son son inventos que estamos probando de cosas que se pueden hacer sí. por ejemplo, eh, un pixelado y esto lo estás viendo todo en tiempo real y esto no es destructivo, o sea, en cualquier momento es como un filtro básicamente entonces este sería como el siguiente paso, eh, vale, ya ahora juego con mis capitas, objetos 3D y todo eso el siguiente nivel o sea, todo esto lo que estoy simplemente es mostrando todas las diferentes posibilidades de workflow depende de lo que tú estés buscando entonces el siguiente nivel sería crear una escena propiamente en 3D o oh, apetado además esta es la versión alfa es crear una una escena totalmente en 3D como esta de acuerdo en el que es porque esto es 3D de acuerdo todo, todo el escenario Okay, esto de aquí es 3D y con gris pencil puestos donde tocan, pero están todo en plan bueno, truco, o sea, porque en esta, en esta cámara, o sea, aquí lo único que me interesa es verlo desde ahí. Lo que me gusta mucho que es el thickness, ¿de acuerdo? Ah, este es este, este aquí. Vale, aquí tengo la corrección de color porque también es otra cosa guay, tienes un objeto con una paleta y haces una corrección para que coincida un poco vale. con la escena, que aquí es más como más arenoso, más desierto, sí. pero no tocas la paleta Nada. original. ¿Vale? Entonces, bueno, va, tenemos esto, vamos a desactivarlo, y tenemos aquí un modificador que es el thickness, ¿de acuerdo? Que ahora lo tengo desactivado, voy a dejarlo todo por defecto. Entonces, yo tengo esto, ¿vale? Yo tengo aquí un que yo puedo tocar un poco el cursor de la línea, ¿de acuerdo? Pero puedo... Puedo utilizar aquí una gráfica De acuerdo, para hacer modificaciones En esa línea O sea, básicamente, por ejemplo, si hago así conseguirá un efecto ahí como más de ruido De acuerdo ¿Eso es, eso es una curva de la línea Claro, Entonces, esto empieza, es, cada, cada trazado que clica, hagas sí. Es donde empieza, es, es esto Y esto acaba en el otro lado Entonces jugando con esto, pues que pues, este, este lo toco yo un montón Para, para valorar la línea. Pero, esto es un modificado, pero lo realmente guay Es... Eh, lo realmente guay es por ejemplo voy a desactivarlo totalmente es las herramientas de school que tienes para, para hacer esto por ejemplo porque tienes aquí en school de acuerdo y tenemos varios elementos como para modificar toda la para para retocar vamos a hacer un poco más fino de acuerdo para retocar esto puedes enmascarar zonas, o trabajar con ciertas cosas y dentro de las herramientas de school de acuerdo para retocar tienes el thickness entonces aquí puedo hacer en vez de una cosa global con un modificador digo no es que quiero valorar esta línea más gruesa de acuerdo en toda esta parte de aquí digo no eh, la voy a quitar esto más finito y aquí quiero más gordito o debajo de la nariz es más gordito vale porque o oh, no me he pasado vale en, en esto Vale, y tenemos, hay más modificadores, por ejemplo, uno es la opacidad. Tú dices, no, esto no quiero que se vea, ¿vale? Y recuperarlo en, en esto. Esta la utilizo un montón, porque además, esto te permite...